Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de programación. En el capítulo de hoy vamos a continuar el trabajo del otro día sobre el Navigator 2.0 de nuestra aplicación, pero esta vez vamos a focalizarnos en qué necesitamos para que ese Navigator funcione bien con Flat4Web y nuestra aplicación se integre de manera natural con el browser y cómo los usuarios están acostumbrados a usar una aplicación en el navegador. Si te interesan este u otro temas de promoción, puedes unirte a nuestra comunidad en Disco o apoyarme en Patreon como ya lo hacen estas personas. Y ahora sí, sin nada más, vamos al video. En el capítulo pasado habíamos logrado que en esta aplicación de menú de la carta, al cliquear una categoría, íbamos a la página de la categoría y veíamos el nombre en el application bar y podíamos volver. Y eso funcionaba muy bien, pero yo dejé cosas sin implementar si se dieron cuenta, déjenme un comentario a ver si los, lo habían notado. Que en Android en principio no molesta, pero vamos a pasarnos a web y vamos a ver qué pasa. Vamos a elegir Chrome Web en la parte de Devices y vamos a correr de web a nuestra aplicación. Eso va a hacer que abra con Flutter for Web. Yo estoy usando el Channel Beta, que es donde está por ahora Flutter for Web. Ahí vemos que la aplicación carga. Veo las categorías y si las cliqueo, voy a la categoría y veo el nombre. Pero si notan la URL en el, la barra de navegación, nunca cambia, no importa lo que yo haga. Y eso es parte de lo que vamos a trabajar hoy. Ver cómo hacer para trabajar con la barra de URLs cuando estamos en flat web Antes de pasar a eso, cuando trabajamos en flat web el manejo de nuestra API tiene una pequeña diferencia. Todos los browsers modernos manejan algo llamado Cores, que es una comunicación cross-site, es decir, cuando nuestro sitio está en una URL, como en este caso localhost, y nuestra API está en otra URL, como en nuestro caso, que está en Vercel, el browser no deja por defecto hacer llamadas entre diferentes dominios. eso es una medida de seguridad que se llama CORS. Pueden googlearla si no, les dejo un link en la descripción para que puedan leer un poco más de detalles. Y para hacer eso, en Vercel tenemos que crear un archivo Vercel.json esto lo saqué de la documentación de Bercel, así que lo pueden buscar ahí. Y tenemos que setear ciertos headers para los requests, para decirle, este es uno de los más importantes, cuáles son los orígenes permitidos para acceder a esta API. En este caso puse un asterisco, pero si estamos en producción estaría bueno que acá esté el dominio de producción. Entonces de esa manera, desde otras páginas web no le pueden pegar a nuestras apps, o por lo menos no tan fácil adicionalmente tuve que hacer un pequeño cambio en la parte de Ruby, pero esto ya es muy específico de la parte de Ruby si hacen la API en Javascript o en Wordpress o en otra cosa no deberían tener problema, es que el browser cuando quiere verificar si tiene permisos de cores para usar esa API, manda un request de tipo options no es un post, no es un get no es un patch, se llama options y este Faedra que estoy usando yo en Ruby no lo soportaba así que tuve que hacer una especie de hacks para soportar el options. No tiene sentido explicarlo mucho, pero si usan Ruby y siguieron mi tutorial y están creando la API igual que yo, tienen que agregar también esto. Después cuando libere el repositorio va a estar todo ahí. Ya he explicado esos detalles, vamos a ver qué hace falta para poder completar este navigator para que funcione correctamente en flat 4 Lo primero que tendríamos que hacer es en nuestro app Pad, soportar esa esa nueva URL o ese, esa nueva ruta. Acá únicamente soportamos la home y los unknown, o sea, cosas desconocidas. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio. Vamos a sacar este booleano y vamos a poner un campo de llamada llama category ID. Entonces, cuando estamos en la home, vamos a decir que el category ID va a ser nulo. Cuando estamos en una ruta desconocida, también va a ser nulo. Y vamos a crear una nueva ruta que se llame category, que pueda tener un ID. Acá sí vamos a decir que nuestro category ID va a ser igual a ese ID y vamos a decir que es no igual a falso porque sabemos que estamos en una categoría. Para saber si estamos en la homepage, tenemos que chequear que nuestro category ID sea igual a null. Y vamos a agregar otro getter para ver si estamos en, la, en una página de una categoría. Con eso ya tenemos actualizados los pads para soportar todos los posibles casos que queremos trabajar en este video. Lo siguiente que deberíamos hacer es trabajar en nuestro root information parser. Que es el que convierte, acuérdense, URLs en esta clase MyApp o esta clase MyApp en URLs. Entonces vamos a suponer que viene un root information. Vamos a parsear esa URL. Si no tenía segmentos en el pad de esa URL, decíamos que estábamos en la Home. Y ahora queremos chequear si estamos en una categoría. ¿sí? Vamos a dejar comentarios. Esto sería cuando estamos en barra. Y ahora queremos saber si estamos en algo como barra category, barra un ID. Entonces en este caso sabemos que te tenemos que tener dos segmentos, uno que sea category y el otro va a ser el ID. Entonces vamos a preguntar si nuestros path segment son dos y encima el primero es category. Eso significa que estamos en presencia de barra categoría, barra algo. Vamos a decir que nuestro ID va a ser el segundo o el último en este caso porque son dos y vamos a retornar un myapp.category y le vamos a dar ese id, cualquier otra cosa va a derivar en un agnode, ahora en el restore root information podemos preguntar que si nuestro pad es una category page, sabemos que tenemos que devolverle una url que se llame pad.categoryID y vamos a tener que exponer este ID, yo lo puse como privado recién, vamos a tener que ponerlo como público mejor porque lo vamos a necesitar poder leer y con eso tenemos completo el root information parser vamos a hacer un hot restart y ver qué es lo que pasa ahora, venimos acá, hacemos clic en una categoría y vemos que la url todavía no se actualiza, esto al principio me confundió bastante a mí así que tuve que investigar un poco, tuve que volver a la documentación, leer la documentación y lo que está faltando es una partecita de nuestro Router Delegate, que si vamos a ver la documentación, vemos que tiene un atributo que se llama Current Configuration, que retorna NULL. Y si acá leemos la documentación, parafraseando, básicamente dice que cuando hay cambios en las rutas, este Current Configuration es el que le dice al router que tiene que actualizar algo. Y básicamente acá nos dice que en una aplicación web, la nueva ruta que se pushea se utiliza para llenar, el history del browser, de manera que los botones hacia adelante y hacia atrás funcionen. Por ejemplo, si acá entro a una categoría y aprieto... Bueno, esto es porque me faltan implementar cosas. Si yo entro a una categoría y quiero ir con el browser para atrás, vean que no puedo ir por el browser para atrás. Simplemente, solamente puedo usar el back de la aplicación. No hay dos URLs, es siempre la misma. Entonces tenemos que buscar una forma de pasarle un current configuration que sea distinto de null desde nuestro delegate. Para eso, lo que vamos a hacer es hacer un override de ese current configuration y esto lo vamos a obtener de nuestro page manager y vamos a crear un atributo en el page manager que nos permita saber cuál es la página actual. Lo vamos a hacer en el page manager porque nosotros separamos nuestro router delegate en dos partes. Una es el delegate mismo que tiene toda la parte de los widgets, de los pop, pero todo el manejo de la lista de páginas y quién sabe en qué página estamos es el PageMan dependiendo qué documentación lean o qué tutorial sigan puede ser que todo eso esté en este mismo archivo por lo tanto tienen que decidir ustedes dependiendo del caso nuestro page manager ahora tiene que definir un getter que se llame currentpad y necesitamos poder obtener cuál es nuestra página actual nuestra página actual la podemos, podemos asumir y no estamos mal es siempre la última página de nuestra lista ya que esta lista actúa como un stack donde vamos agregando al final y después vamos sacando del final. Entonces la página actual siempre va a ser la última que agregamos. Ahora, estas páginas que agregamos son de este tipo material page que tienen un key, no tienen otra cosa. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a decir que esta página tiene un name y que ese name es la URL a la que representan. Y vamos a asignarle un key con la clase unique key que se la asigne sola. Pero vamos a guardar en el atributo name de esta página la URL a la que representa, ya que ese es el valor que vamos a querer poner en nuestro browser. Para hacer ese cambio también tenemos que cambiarlo acá. Este va a ser el barra y en el key vamos a poner otra unique key y que se encargue el framework de calcular. Ahora que tenemos eso, acá podríamos tomar de nuestros pages la última página y a esta página leer el nombre de esa página. Ahora ese nombre es un String y yo necesito convertirlo en un MyAppPath. Eso es algo que ya hacíamos en nuestro InformationParser. Básicamente nuestro Information Parser toma un String que es una URL, la parsea y decide qué clase de MyPadApp necesita crear. Es por eso que vamos a extraer esta lógica, vamos a venir a la clase MyApp. Y vamos a crear un nuevo, vamos a crearlo adentro, vamos a decirle que es un static o podemos hacer un factory method, no, vamos a hacer un static. Acá va la URL, entonces este método parts recibe una URL, la convierte en un URI, hace todo el análisis de cuál es el path donde estamos y nos retorna uno de los tres posibles valores. Si en algún momento agregamos otras, otros posibles valores acá, acá tenemos el parser todo junto para poder modificarlo. Ahora en nuestro Page Manager podemos utilizar ese nuevo método para convertir el nombre de la página, que es el URL, o en este caso solo el pad pero parsear un URL que es solo pat es válido y vamos a obtener el mypad. Y por otro lado, para evitar duplicados, podemos venir... A este root parse information y cambiarlo también por este nuevo método parse de manera de si agregamos cosas lo tenemos disponibles en los dos lugares de una sola vez vamos a hacer un hot restart y ahora si yo presiono la categoría pizzas vean que estoy en pizzas y vean que mi url cambió vean que ahora tengo un back button en el browser que si yo lo presiono vuelvo para atrás en realidad vuelve para atrás la URL, pero no la aplicación. Ahora vamos a ver eso. Pero para todas las categorías, si yo voy y vengo, me va actualizando la URL. Porque cuando aprieto el browser, no, puedo, no, no me cambia la página. Eso es porque cuando el browser ejecuta la acción de volver para atrás, eso el engine es notificado y el engine, el delegate, el root engine termina llamando a este set new route. Vamos a confirmarlo, vamos a salvar esto, vamos a hacer un hot Vean que lo primero que pasa es cuando llega, cuando carga la aplicación, entra el new route, eso nos avisa que estamos en nuevo URL, que en este caso va a ser el root. Cuando yo aprieto Itzas, cambio de URL, pero no paso por el new route porque el cambio de ruta fue interno, pero si yo aprieto el back button, vean que estoy en otro new route. Eso es porque el browser o el engine me está avisando que hubo un cambio de rutas externo y que yo tengo que actualizar internamente. Esto devuelve un future, por lo tanto, debería ser asíncrono. Y esto es asíncrono porque yo acá podría, por ejemplo, fijarme si la ruta que llegó es una categoría. Yo esa categoría la voy a tener que fechar, la voy a tener que obtener desde el backend, seguramente, porque si no, no voy a obtener el título. Después, ahora, después, vamos a ver eso. En principio vamos a limitarnos a pasar este mensaje a nuestro page manager, que es quien sabe manejar las páginas. Obviamente este método no existe todavía, pero lo vamos a hacer asíncrono. Creamos este método en el page manager. Nuevamente devuelve un future, pero sin tipo y es asíncrono. Y acá tenemos que y acá tenemos que empezar a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿Por qué? tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer porque acá se pueden dar muchos casos. Un caso sería, por ejemplo, que alguien venga acá y ponga cualquier cosa y cuando le dé enter yo tengo que mostrar un estado. Ese estado, por ejemplo, en este caso sería desconocido y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Por ejemplo, en el estado desconocido podríamos mostrar solo volver a la home inmediatamente o en el caso desconocido podríamos mostrar una página de 404 para decirle que no encontramos los datos y ahí tendríamos que decidir qué pasa si el usuario aprieta back por ahí ese back nos convendría mandarlo a la home o el 404 se agrega arriba de lo que estábamos. Entonces si yo estoy acá en pizza, si yo estoy acá en la categoría pizza y pongo cualquier otra cosa, al poner back debería volver a la, a la categoría pizza o el nombre 1 en este caso. Todo ese tipo de detalles tenemos que definirlo. También qué pasa si el usuario borra la URL y me deja solamente la home. Tendría que ver de eliminar todo lo que está todas las páginas que puedo haber tenido en stack y dejar solamente la home, etc. Entonces vamos a empezar caso por caso. Vamos a decir que si estamos en un caso desconocido, no tenemos hecho una página de 404, así que la vamos a dejar como para agregar después. Después podríamos estar en una página de categoría que alguien ingresó manualmente. Y acá tenemos dos opciones de vuelta. Supongamos que yo estoy en la categoría pizzas y yo conozco el ID de otra categoría, sé que termina en D. Si yo aprieto la D y le doy Enter, tengo que decidir qué pasa cuando aprieto Back, cuando aprieto Back o cuando aprieto el Browser Back. ¿Quiero volver a la categoría Pizzas o quiero volver al Home? Todo ese tipo de cosas tenemos que definirlo. En este caso, vamos a hacerlo simple. Vamos a agregar páginas directamente y acá lo que querríamos hacer es abrir este Details, pero vean que este Details depende de una categoría. Vamos a llamar directamente a eso. Pero como no tenemos la categoría, vamos a dejar otro to do y vamos a crear una categoría cuyo ID sea el categoría ID que teníamos de la ruta. Vamos a darle un nombre. Vamos a darle... ¿Qué otra cosa tenía categoría? Ya me olvidé. Una lista de ítems, es decir, no tiene ítems. Y además tiene un sync que lo vamos a dejar en true. Estos dos no los vamos a poner. Vean que ahora... Como estoy en esta URL que no conozco, ahora me aparece el no name, ya empezó a funcionar eso. Es decir, si yo vengo acá y pongo category barra algo y le doy enter, me viene a la página de no name. Si yo aprieto back, vean cómo tengo varias páginas en el medio, porque siempre estoy agregando al final las nuevas páginas que meto por la URL. La otra opción que tengo es si mi configuración es la homepage. Acá lo que tengo que hacer es borrar todo lo que tenga y dejar solamente la home. Para poder identificar la homepage tenemos varias opciones. Como sabemos que siempre es el primer ítem, podríamos decir que esto es una sublist que empieza en 0 y termina en 1. Ok, Pages es final, no puedo asignarle otra cosa. Podemos hacer un Remove Range o podemos hacer un Remove Where que va a eliminar todo Elements on Pages vamos a ir chequeando el name mientras el name sea distinto del de raíz y con eso eliminaría todo entonces por ejemplo si yo entro a una categoría trato de ir a otra categoría me pone el no name voy a una url que no existe no hace nada porque no lo implementamos y si en algún momento voy a la home me vuelvo a la home y no tengo back si puedo volver en el history porque eso es lo que hacen los browsers, volver para atrás todo lo que yo quiero. Pero en, esta, en este punto no tengo más páginas en el stack que solamente la home. Y por último, como yo cambié mis rutas, tendría que avisarle a todo el mundo que algo cambió para que esa configuración se propague y quede correctamente. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a una categoría. Por ejemplo, vamos a entrar a una categoría. Vamos a cambiarle el ID a mano. Ahí está en no name. Puedo ir con el browser para atrás, volví a la AD, volví a la home. Puedo volver para las otras categorías. Siempre se llaman no name porque de nuevo no estoy haciendo el fetch de una categoría. Y acá puedo volver a la home sin ningún problema. ¿Cómo podemos obtener esta categoría? Nuestra API, lo único que nos permitía era obtener todas las categorías. Así que vamos a tener que obtener todas. Para eso vamos a necesitar un menú provider. Cómo se lo podemos pasar. Vamos a hacer así. Me voy a copiar esta función. Después vemos cómo la podemos reutilizar. Seguramente tendremos que hacer algún refactor. Vamos a agregar acá una función que me devuelva una lista de category. Vamos a hacerla privada. Y acá vamos a hacer un return de esto. Y si hubo algún error, vamos a a una lista vacía. Importamos la librería de Dart. Convert y la de http, la de http, vamos a copiar el import pues tiene alias, ahí tenemos nuestro get getCategories, cuando queremos obtener las categorías vamos a obtener todas, vamos a buscar una categoría en especial, tenemos una wait, vamos a buscar la primera donde el element.id element es una categoría sea igual a mi configuration.categoryID, ID esto debería devolverme un category category y este categoría puede ser null entonces podemos preguntar que if category es distinto de null vamos a abrir el detalle de esa categoría y si no vamos a hacer un open 404 y vamos a usar eso mismo si ponemos una url que no conocemos vamos a hacerla rapidito Creo Open404 y este Open404 va a ser muy parecido a cómo creamos una página de una categoría, pero vamos a decir que esta es la Unknown Page. Y la URL es barra 404. Vamos a crear esta clase ahora. Va a ser un stateless widget. Y vamos simplemente un scaffold. cuyo body center text not found. Y vamos a poner una app bar diga menú a la carta para poder hacer un backboard. Me estaría faltando importar mi página y ahora sí nuestra aplicación debería estar completa. Si yo vengo por, un, por este lado a una categoría, me muestra la categoría. Si yo ahora voy a una categoría que no existe, me tiro un error. Ok, el problema es que FirstWare espera que devuelva algo y si no, si no, si no devuelvo el or else, me tiro una excepción, es decir, tengo que decir que quiero en caso contrario. Esto sería or else, es una función. Vamos a retornar null. Ahora sí, como puse cualquier cosa, me vino a la 404 not found porque no existe esa categoría y puedo volver para atrás y vuelvo al home. Entonces, no sé, vengo a pizzas, de pizzas me voy al d. Me hace como varias páginas, es medio raro ahí, pero después podemos ver. Pero llegué a donde quería, que era el not found. Con el browser puedo ir para atrás. Bueno, eso, eso es múltiples back. Es medio raro. No sé si es que estoy notificando demasiadas veces. Me parece que el problema ah, me parece que el problema del open details hace un notify listeners. Y yo estoy volviendo hacer un notify listener. Me parece que viene por ahí. Yo tendría que hacer el notify listen solamente en algunos lados. 404 también hace el notify listeners. Por eso me lo hace varias veces. Eh, creo que con eso se arreglaría vean que ahí arrancó en una url que yo ya tenía por lo tanto si yo copio esta url y la guardo en un bookmark y la pego de vuelta si bien hay un pequeño delay en el cambio de página arranco en la página que yo puse y tengo el back history, es decir yo puedo volver para atrás y para adelante sí y sigue funcionando y aparte tengo el back que me lleva al home no, es como que tengo el estado dentro de mi aplicación y tengo un estado en las urls ahora sí yo puedo ir al, a cualquier url me lo hace dos veces, tres, cuatro, cinco. Bueno, ahí, ahí hay algo raro que tengo que revisar porque tengo como muchos not found que se me están como agregando eh, de más. Pero nada, es un detalle para revisar. Algo en mi lógica me quedó mal. Pero bueno, ahí ya tenemos andando nuestra aplicación. Cuando cambiamos de URL me cambia el browser history. Puedo volver para atrás con el browser o con la aplicación puedo guardar estas urls en el bookmark y volver a accederlas después y llegar al mismo estado. Es muy importante cuando planificamos este método setNewRootPath, que este método setNewRootPath tiene que ser capaz de restaurar el estado de esta página tal cual estaba cuando copiamos la url. Es por eso que este método es asíncrono, porque seguramente tiene que hacer un fetch de cosas como en este caso que estamos fechando las categorías. Entonces tenemos que poder volver a ese estado. Si no, tendríamos que agarrar esa URL y volverla al home, por ejemplo, si no somos capaces de volver a un estado tal cual lo teníamos anteriormente. Obviamente, toda esta parte de las URLs es recomendable, aunque no obligatorio. Podemos tener una aplicación que nunca cambie la URL del browser. No sería la mejor experiencia para el usuario web, pero se puede hacer. Y con eso quedaría completo ya nuestro router que anda en web y mobile, por lo tanto, lo único que queda ahora es agregar más páginas y más funcionalidad que haremos en futuros episodios. Déjenme un comentario si les pareció más fácil o más difícil. No sé si alguien ya había hecho algo de Flutter for Web con el Navigator 1.0, pero aunque parece más trabajo, termina siendo mucho más simple poder manejar el browser desde nuestra aplicación y poder acceder a diferentes URLs de manera directa, cosa que en mobile no era algo que necesitaba. Así que bueno, sin nada más que agregar, los dejo hasta la semana que viene.